¡Hoy contamos con el número 7! 7. Numerilla visita al abuelo mediano, aprende el número 7 y come fruta sin parar. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicos! Espero que estéis muy bien en casa, con vuestra familia. Igual que Numerilla y Calculete. Ya sabéis que mientras el coronavirus siga con nosotros tenéis que cuidaros y así ayudáis también a cuidar y proteger a los más mayores hay que lavarse muy bien las manos como numerilla sobre todo antes y después de las salidas que hagamos fuera de casa tenemos que ponernos las mascarillas cuando vamos a la calle aunque solo es obligatorio a partir de los 6 años por cierto las niñas y niños que tenéis 6 años y otro más ya habéis cumplido 7 años y este es el número 7 el primer día que Numerilla pudo ir a ver a su abuelo Median después del confinamiento de la COVID-19 estaba contentísima porque llevaba muchos días sin verlo el encuentro fue muy emocionante aunque no pudieron darse ni un abrazo para evitar contagios. El abuelo que iba a merendar, invitó a Numerilla a merendar con él. Y tenía yogur, uvas, cerezas. Y le dijo, ve poniéndote la fruta que quieras, mientras yo traigo otro yogur para ti. Numerilla fue cogiendo uvas y cuando se puso a contarlas, ¿qué creéis que pasó? Pues que tenía seis uvas y otra más Y como no sabía contarlas todas Se lo preguntó al abuelo que le dijo Numerilla, es súper fácil Cuando tenemos seis uvas y otra más Se cuentan con el número siete Mira, este es el número siete Después Numerilla miró las cerezas Y como las veía tan ricas Se tomó otras siete y mientras se las iba comiendo decía, si tengo siete cerezas y me como una, me quedan seis. Me como otra y me quedan cinco. Me como otra y me quedan cuatro. Otra y ya solo me quedan tres. Si me como esta, me quedan solo dos. Y ahora solo me queda una para ti, abuelo, y ya no hay más. Y el abuelo se echó a reír al ver cómo le gustaban a Numerilla las cerezas y jugar con los números. Y en esto llegó Calculete, con unas pegatinas. Eran los enanitos de Blancanieves que le había regalado la abuela resuelta cuando fue a verla. Las contaron y mira qué casualidad, también tenía siete enanitos. preguntó Numerilla el abuelo les contó el cuento de Blancanieves y los siete enanitos que es muy antiguo y trata de que la envidia puede volver muy malas a las personas como le ocurrió a la madrastra de Blancanieves los dos escucharon el cuento con mucha atención y un poquitín de miedo después de acabar Numerilla dijo, mira abuelo, en ese papel están todos los números que me sé. Ese es un calendario, dijo el abuelo, en él están representados todos los días de la semana, que son siete. Calculete dijo, sí, yo lo sé, lunes, domingo y también jueves. Y Numerilla añadió, y también el sábado y el martes. Y el abuelo les dijo... Eso es muy bien. ¿Sabíais que todas las semanas tienen siete días? Los iré nombrando ordenados como vienen en el calendario para que los aprendáis muy bien. Lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7. Calculete y numerilla los dijeron otra vez todos seguidos. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Muy bien, muy bien, dijo el abuelo. Después, Numerilla y Calculete preguntaron al abuelo cómo se escribía el número 7. Y el abuelo les dijo que el número 7 parece un señor con sombrero y con bastón. Mirad, así se escribe. Se comienza con una línea que va hacia la derecha y luego baja con el pie un poquito adelantado, como si fuera andando. Y después hay que dibujarle su bastón. Otra vez, vamos a la derecha, bajamos dando un pasito y colocamos su bastoncito. Otra vez, vamos a la derecha, bajamos dando un pasito y colocamos su bastoncito. ¡Sí, ya sé! dijo Numerilla. Voy a la derecha, bajo dando un pasito y coloco el bastoncito. Voy a la derecha, bajo dando un pasito y coloco el bastoncito. Si practicas mucho escribiendo el 7, te saldrá de rechupete, concluyó el abuelo medio. Cuando volvieron a casa, Calculete contó a su abuela que habían estado jugando con sus pegatinas y que habían aprendido a contar con el número 7 hacia adelante y hacia atrás 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 que la semana tiene siete días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y la abuela se puso muy contenta de ver cómo aprendía carculete. y aquí termina la historia de nuestros amigos con el número 7 si os ha gustado nos volveremos a ver en el vídeo del número 8, estudiad mucho y jugad más, cuidaros y hasta pronto.